Bueno, nuestro segundo módulo está dedicado a la Edad Media. A menudo tenemos una imagen peyorativa que podemos escuchar a diario en las noticias con el uso de adjetivos como, con un signo claramente negativo como feudal o medieval. Parece como si eh, estuviéramos hablando de una etapa entre el siglo V y el siglo XV, donde las guerras, las hambrunas, las epidemias hubieran creado un caos permanente de muerte, de dolor y de sufrimiento, y eh, donde apenas no hubiera cambiado nada entre eh, la caída del Imperio Romano entre eh, el advenimiento en torno al siglo XI del feudalismo o eh, la ampliación del mundo conocido o el, o el, o el gran eh, ataque de eh, los turcos, eh, la gran, eh, el gran peligro turco de finales de, de la Edad Media. Eh, bueno, eh, en realidad, eh, este eh, largo, larguísimo periodo, se caracteriza por eh, una, una evolución muy importante que intentaremos eh, especificar. Eh, los filósofos naturales eh, generaron, entre, en realidad, entre los siglos XIII y XV, fundamentalmente aquello que se conoce como bajada media, una tradición intelectual riquísima que fue, y debemos retener esto, el preludio y la condición necesaria para la revolución científica. En realidad, se partió de una limitada vida intelectual. Eh, habían quedado muy pocos textos de, después de la disgregación de, del Imperio eh, Romano y eh, fue necesaria la traducción masiva de conocimientos procedentes de, de la filosofía y de la ciencia griega e, e islámica para eh, construir este, eh, estos cimientos culturales y científicos. Pues multitud de autores y de temas de esta manera se pusieron al alcance del público que necesitaba o tenía la curiosidad por leer todos estos trabajos en materias como matemáticas, astronomía, astrología, alquimia, agronomía, etcétera, etcétera. Bueno, este heterogéneo y enorme, eh, descomunal corpus eh, textual, no solo, no solo se limitaron a, eh, a leerlo y a intentar comprenderlo, sino también a corregirlo, a matizarlo, a resolver sus inconsistencias y aplicarlos a los problemas, a los retos que planteaban las sociedades eh, de la Edad Media. Eh, junto a ello, fue necesario armonizar la filosofía pagana e infiel que sostenía, eh, que era eh, aquella sobre la que se había construido el conocimiento clásico, eh, armonizarlo, como digo, con la eh, cristiandad, con la, el, el cristianismo. Esta síntesis de pensamientos ¿eh? y de reflexión creativa sobre la naturaleza fue la que se desarrolló durante todo el periodo, particularmente los últimos siglos, a partir del 12-13 del medievo. Esta síntesis sobre todo se generó y se difundió a partir de las escuelas y las universidades que nacieron a partir del siglo, sobre todo el siglo 12 y 13. Eh, la filosofía natural, eh, particularmente aristotélica, se convirtió en uno de los puntales del de currículum. Cualquier eh, autor o cualquier estudioso que se considerara un sabio ten debía tener eh, unos conocimientos de filosofía natural. Eh, el escrutinio y la evaluación de esta filosofía, no solo, insisto en eh, su conocimiento, se convirtieron en una parte fundamental eh, del trabajo de, de eh, los investigadores. Esto no estuvo eh, exento de problemas de carácter teológico en la aceptación de Aristóteles, aunque finalmente eh, a, a, a finales del siglo XIII eh, eh, y principios del XIV estaba plenamente eh, vigente, pero también por las tensiones internas del aristotelismo con imprecisiones e inconsistencias que eh, los estudiosos pretendían eh, resolver. Aquello llevó progresivamente a una revisión total de la obra aristotélica, que acabaría por tener un efecto demoledor posteriormente cuando, eh, durante la Revolución Científica, se irán poniendo en tela de juicio muchas de estas ideas. Sea como sea, debemos eh, tener presente que la influencia posterior de eh, este movimiento eh, medieval, eh, en cuanto al legado terminológico, conceptual y teórico, resultaron absolutamente eh, fundamentales. Pero además, todos estos conocimientos se difundieron en la sociedad, se convirtieron en una serie de, eh, de información, de conocimiento que podía resultar práctico, útil en el día a día. Un ejemplo muy concreto fue el de la higiene y la salud pública. Numerosos problemas de esta índole fueron resueltos a través de las ideas galenistas, eh, de las del médico galeno, que eh, impregnaron todo, todo el mundo del conocimiento de la salud, la enfermedad y eh, eh, la medicina. Eh, pero además, los médicos que practicaban esta medicina galenista y que asesoraban en estos temas, eh, de hecho, participaron intensamente en los tribunales como expertos para resolver crímenes y problemas que iban eh, apareciendo eh, cada vez con mayor frecuencia. Este médico eh, formado en el paradigma galenista eh, llegó a, a tener eh, pronto tal fama que eh, fueron contratados sistemáticamente eh, por las ciudades para ofrecer sus servicios eh, a, los, a sus habitantes eh, en un caso gratuitamente, en otros con remuneración.